Sinceramente, sí, esa persona que hoy se, se le impuso una medida de coerción fue la misma persona que entró a mi negocio y apuntándome con una pistola, causándome herida fuerte en la cabeza. Y yo quiero darle las gracias al Ministerio Público y también al Tribunal que ha tomado... Una decisión de imponer a esa persona bajo arresto eh, por tres meses hasta que se siga el caso, porque este es un caso que va, eh, que va para más adelante. Entonces yo estoy muy conforme con la medida que se le tomó a esa persona. Se le conoció ...y se le puso la, la, una medida de, de tres meses preventivo... ...la cárcel Duarte, por el hecho eh, que se le sigue... Eh, ...del día, día 8 de enero eh, a las, a las 11.45 de la mañana... ...que fue pues a la bodega del ciudadano José, José eh, Méndez... Y, y lo encañonó con una, un arma de fuego, sustrayéndole 50 mil pesos de, del negocio y agorpeándolo con una pistola. Eh, entendemos que la juez pudo apreciar que está vinculado del hecho y por lo tanto se le dejó una medida en prisión de, en el espacio de tres meses. Hasta tanto la investigación puede hacerse de lugar. Bueno, eh, en lo adelante entiendo que nosotros como abogados eh, creyentes y actores civil, eh, conjuntamente con el Ministerio Público, estaríamos pidiendo, ese es un caso que amerita eh, de tres años a 20 años de prisión y entendemos que, que sería 20 años de prisión que conlleva el caso por la magnitud.